Fernando Luis, los gemelos de Maffer Carrasquilla. Juro que iba a dejarme, me pidió que me fuera, y yo haciendo de caso, salí con las paletas. Y ahora me llama diciendo que está arrepentida, que ya estaba equivocada, que yo soy su vida.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 así la paso más tranquilo Porque ya nadie me la monta Vacilo con la una y la otra Y así la paso divertido Vacilo con la una y la otra Y así mi vida es más sabrosa Ayoman Luis, el concejal de moda en TENCHE. <música> Doctor Jonathan Caballero, la ciencia de la medicina. Sentidos de Lena Pérez Compadre Keiler Fuentes Cuba. Y esa mujer si sabe al menos eso Se creía, tratando de hacerme un mal Y el mal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 Que ya nadie me la monta Vaciló con la una y la otra Y así la paso divertido Vaciló con la una y la otra Y así mi vida es más sabrosa